Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián Rosa, fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal Aquellas personas que aún siguen indecisas, indecisas perdón, En cómo es que se hace un pacto verdadero con mi señor Lucifer Háganlo acá, en el templo, directamente acá En una ceremonia privada en compañía del diaconado O a distancia en un profeta luciferino que nosotros le enviamos Las personas me contactan, yo le envío las condiciones ya WhatsApp Y me preguntan, ay, ¿por qué hay que hacer dinero? La respuesta es muy sencilla si piensan que no hay que gastar dinero, hágalo usted sí mismo. Hágalo usted a su manera. Pídale a un familiar, pídale ayuda al gobierno. Si es que está pensando que eso es así nomás, no busquen ayuda. No busquen ayuda de nadie. O vean donde el odontólogo, a ver si la tienes gratis. ¿Verdad que no? Y realmente la organización Luciferina no les está cobrando. Lo que inicialmente usted tiene que hacer es proporcionar los elementos para sus altares para el proceso. Comprométase. El compromiso suyo, proporcionando sus elementos y el compromiso nuestro, es asesorarlo y llevarlo a feliz término a un proceso exitoso, que lo va a llevar a caminar por las sendas del éxito financiero. Que eso finalmente es lo que usted está esperando, lo que viene adelante durante tantos años, ¿verdad? Así pues que la decisión es suya. Si sigue por el mismo camino, rindiéndole a un Dios que no le escucha y sumergido en la tristeza, en la miseria, o hacer el esfuerzo, Esforzarse Por conseguir los elementos Y hacer un pacto con mi señor Lucifer Y cambiar de vida Mi nombre es Víctor Camiano Sobilla Real Recuerda que no respondo nada por redes sociales No me escriban por Facebook No me escriban por Instagram Que no respondo nada por ahí. Solamente mis correos electrónicos Y mi WhatsApp que aparecen en pantalla Atrévete ya Y déjate de sorprender